Ta ta ta ta ya ya ya ya echemos abajo la estación del tren echemos abajo la estación del tren echemos abajo la estación del tren echemos abajo la estación del tren demoler demoler demoler demoler echemos abajo la estación del tren demoler demoler Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Demoler, demoler, demoler, demoler, demoler Ta ta ta ta ta ta ta ta ya yeah, ya yeah, ya yeah. ya Un lumi le <tose> cacho, mate a los manos per treni Kich que en el ojo te quiva timbeli Le caso tu ya y aca sebalche o que y es del bo. Un son útil acata balba ta que kich banjao aca ta la pizques Catalán manques, man que es que para tanto que y Maya Cajil, maten y contes ya ni Kimi hueye matala top que le dijó que hoy compres malo trenó, coche tu clico busca y luto que no. Estoy en contra del Tren Maya la tierra de la selva no es un riel para un tren, es la madre milenaria que nos da de comer, es la madre de la flora y de la fauna que ves, la tortuga, el venado, el toloque y el balché. Los cenotes del chivalba romperán con el tren. Y el agua que es sagrada nos la quieren vender. Y compra toda la tierra y todo el monte también. Si los miras a los ojos puedes ver su desen. La tierra no se renta y no se puede vender. Nos morimos en la raya y en el monte también. Si piensas que no.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 Demoler, ye ye ye ye Ta ta ta ta ta ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye Samakoni tu tren no le me matan volar gusta volar